Y continuamos aquí en el toque de mediodía y, como siempre, las informaciones más importantes y más relevantes que tenemos nuestro portal telenor.com.de. Y ya que ellos están haciendo su polvorona, que yo espero que me guarden, yo espero cosas de lo de la gente de los barrios está esperando mangú y cosas así. Eh, eh, no todo es gourmet. Bueno, vamos con la información que está dando mucho de qué hablar hoy: es que el listín diario publicó. Que discotecas y empresas de César el Abusador tenían deudas millonarias en impuestos internos. El director general de impuestos internos, Magín Díaz, reveló esta mañana que muchas de las discotecas, empresas audicadas al grupo César Emilio Peralta, el abusador, Hablan, habían sido multadas y notificadas para cierre de incumplimiento por sus compromisos tributarios. Díaz manifestó que nueve o diez de estas discotecas o restaurantes pertenecientes a este grupo que había recibido en los últimos tres años cerca de 49 notificaciones de la DGI y que muchas multas fueron pagadas. Esa fue la información que dieron de, de impuestos internos y que también anoche lo habían publicado Alicia Ortega en el informe de que esas discotecas, la mayoría tenían problemas de impuestos internos y que debían de, tenían deudas millonarias y que esas mismas multas fueron pagadas por el mismo grupo económico que manejaba César, el abusador. Bueno, ya la información sobre el paso de Dorian, ya Roberto Neri había llamado al centro de... Eh, de, de emergencia de, de República Dominicana, de ONAMED, para que le diera las informaciones de cómo seguía el paso. Y la última información que se fue publicada de Dorian fue que eh, emiten alerta de tormenta tropical para la República Dominicana por el paso de Dorian. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos incluyó en su informe que a las 11 de la mañana, advertencia de tormenta tropical para la República Dominicana ante el paso del fenómeno atmosférico Dorian. Los efectos de la tormenta tropical comenzarán a sentirse en la República Dominicana. Desde la noche de la mañana del miércoles Y en espera que toque Tierra Nacional Durante la madrugada del jueves Ese es lo que Tenemos hasta el momento sobre Dorian Así que pueden seguirnos en nuestro portal Nord, Pueden seguirnos en Youtube Que subiremos este mismo video ahí también a través de Facebook Y así sabrán todo lo que está sucediendo sobre Dorian Vamos a tener una cobertura especial Empezando desde mañana en la no, en la la en la tarde Perdón directamente desde el nor, eh, noreste y el suroeste de la parte del, de la República Dominicana, donde la parte va a ser más afectada de esta tormenta tropical, que hasta el momento es este tormenta tropical, que se presume que se convierta en huracán. Así que la persona síganos a través de Telenor con dos, por Facebook, Instagram y YouTube. Y seguimos más con el toque del mediodía.